Muy buenos días a todos. Seguimos con nuestra siguiente ponencia del día de hoy, del evento de los seis días, por los seis años del aniversario de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Jiménez Ángeles. Y bueno, vamos a hacer una pequeña lectura de su semblanza. Terminó la licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa en el año 2000, 2003 y 2009 respectivamente. Los proyectos de investigación de su formación académica se enfocaron en el procesamiento digital de señales e imágenes médicas. Cuenta con experiencia laboral como ingeniero biomédico responsable del mantenimiento, supervisión y capacitación de los equipos del Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En dicho instituto colaboró en diferentes proyectos de investigación clínica y en, y en la implementación del sistema de información hospitalaria Ha participado como ponente en diferentes cursos, congresos y seminarios En foros nacionales e internacionales En la cuantificación de imágenes cardíacas de SPECT, PET y CT De 2010 a 2012 fue director del Departamento de Ingeniería Biomédica Del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México Donde además de su gestión administrativa Impartió los cursos de Ingeniería Biomédica, Imagenología Médica Procesamiento Digital de Señales e Imágenes Médicas Proyecto Integrador Métodos Numéricos en Ingeniería. Además, en el, en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, fue responsable del proyecto de acreditación del programa ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI. De 2003 a 2016 fue profesor investigador con contrato por tiempo determinado, adscrito al Centro Nacional de Investigación en Instrumentación en Imagenología Médica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAMI, Tapalapa. En su formación académica fue reconocido con la medalla al mérito universitario por su desempeño académico. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro activo de la IEEE Engineering este en medicine and Biological Society, la Engineering World and Health, así como de la European Society of Cardiology y la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear. Entonces eh, adelante con su ponencia doctor. Puede comentar. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero quiero dar gracias por la por la invitación, eh, por esta felicitarlos por estos estas conferencias, este evento que han organizado que realmente me parecen eh, que han dado una gran difusión en muchos temas, en muchos tópicos que se están haciendo, que se hacen aquí en la, en la UNAM y en otros campus en una eh, colaboración eh, multidisciplinaria, como lo decía bien, la, la ponencia pasada. ¿no? Eh, a mí me gustaría eh, comentarles un poquito acerca del de, eh, desarrollo profesional de los ingenieros en sistemas biomédicos. Eh, cabe hacer mención que, bueno, pues, eh, esta, esta, esta presentación, el contenido de esta presentación esencialmente, pues, es... Eh, un conjunto de reflexiones que a lo largo de este tiempo como académico, como como egresado, desde que egresé hasta ahorita como académico, pues me permiten generar eh, algunas reflexiones, ¿no? Dado, derivado de la discusión con muchos colegas, con muchos profesores, con, con gente que tiene experiencia ya en, en, en, en, pues en este el manejo del plan de estudios, en fin, en algunos cursos de, de, de introducción a la vida profesional con otras universidades. Y bueno, todo esto, digamos, es un conjunto de reflexiones que pues son, mi, eh, son eso, reflexiones que he hecho eh, y que creo que hay, pueden abonar en este campo de, de los retos y las oportunidades que tienen los profesionales de ingeniería en sistemas biomédicos o ingeniería biomédica. Entonces, eh, bajo eso... Quisiera empezar un poquito acerca de, de, de una, un concepto muy básico, ¿no? Las definiciones, las definiciones de, de, de ingeniero en sistemas biomédicos. Entonces voy a iniciar mi presentación, pero quisiera... Mmm, no sé si ahí se ve, muy, se ve bien mi presentación. Supongo que sí, ¿verdad? Si no me sí, aplico. ya se ve bien, doctor. ¿Eh? Perfecto. Entonces, eh, esencialmente, bueno, pues, ¿qué es un ingeniero biomédico, no? ¿Qué es un ingeniero en sistemas biomédicos? a utilizar la palabra ingeniero biomédico, ingeniero en sistemas biomédicos un poco indistinto. Sé que tienen sus particulares diferencias, pero en general tenemos y compartimos el mismo plan de estudios. ¿no? So, eh, eh, gente de la IEEE, ahora que estamos conmemorando este inicio del capítulo de la MBS, gente de la IEEE que ha hecho mucha ingeniería biomédica, pues define esencialmente qué es un ingeniero biomédico. Entonces, eh, es un pequeño video. Si no se logra escuchar, al lado derecho está la traducción a control engineer, or a signal mm -hmm. processing engineer, or whatever, but with a great open-minded creativity, attitude uh, to address problems, which sounds a bit crazy, mm -hmm. it's probably the most challenging and complex field. And so if you like to be challenged, and you want to have an impact on, mm -hmm. on humanity and saving lives, uh, you become a pilot engineer. Esencialmente, bueno, son líderes de la, de la IEEE, de la MBS y en otras ramas que definen cuál debía ser o cuál es el perfil de un ingeniero biomédico, un ingeniero en sistemas biomédicos. En general, el, la carrera, la IEEE MBS, define a un ingeniero en sistemas biomédicos, a un ingeniero biomédico, como una persona que utiliza su experiencia, utiliza su experiencia adquirida en campos de la biología, la medicina, la física, las matemáticas, las ciencias de, de la ingeniería y comunicación, Todas estas en el campo del área de la salud. Características de un ingeniero eh, biomédico es un especialista creativo con conocimientos sólidos para trabajar de forma multidisciplinaria con médicos, científicos, ingenieros, y gente de negocios para monitorear, restaurar y mejorar el funcionamiento normal de un sistema vivo. Es gente que tiene conocimientos multidisciplinarios, que trabaja con mucha, con, con, con distintos actores, para eh, monitorear un sistema vivo. El ingeniero biomédico está entrenado para trabajar en la interacción de ciencia, medicina y matemáticas, para resolver problemas biológicos y médicos. Entonces, eh, esta parte de, de, de la definición de un ingeniero, eh, un ingeniero biomédico, pues es, una, es, es muy amplio, ¿no? Es muy amplio esta, esta definición. Y evidentemente esa gran multidisciplinaridad, pues nos lleva a hacer una reflexión. ¿No? En México, bonde, bonde se estudia Ingeniería Biomédica o Ingeniería en Sistemas Biomédicos? Evidentemente, eh, el, los retos más para una carrera que está iniciando, como la de nosotros aquí en la UNAM, que está iniciando el plan de estudios, pero Ingeniería Biomédica en la UNAM se ha hecho siempre, desde, desde, desde hace mucho tiempo. Pero para la carrera, para los profesores, para los alumnos que están por regresar, pues es, representa un reto, ¿no? Representa un reto un reto que si bien estamos muy bien soportados por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que eso es una garantía, también tenemos que estar muy conscientes pues, de todo lo que nos rodea, de quiénes son, con quiénes estamos, con quiénes convivimos, etc. En la actualidad hay 45 programas acreditados, 45 programas acreditados de ingeniería biomédica en, a nivel en todo el país. ¿no? Las universidades públicas, la UNAM, el POLI, la UAM, la, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, la UAM etcétera. Y también hay universidades privadas que ya lo han incorporado en, en parte de, su, de, sus, de sus carreras, ya tienen un programa acreditado de ingeniería biomédica y evidentemente esto hace que hay, existan en muchas zonas del país, en varias zonas, la carrera. Y esa carrera eh, en realidad es una carrera de alta demanda. Entonces esta carrera de alta demanda... Es decir, que está, es muy exigida, hay mucha gente queriendo ingresar a esta carga, evidentemente obliga a las instituciones de educación superior a eh, tener esfuerzos coordinados para mejorar el plan de egresos con las perspectivas de egreso en, eh, de los ingenieros biomédicos. No es nueva, ¿no? En México ha cumplido ya 42 años la ingeniería biomédica en México. Son 45 instituciones acreditadas, algunas otras no están acreditadas, pero estas son 45 que están acreditadas, y ya lleva 42 años la ingeniería biomédica en México. Esto evidentemente impone un reto, impone eh, cambios importantes y, eh, pues, hay un análisis que considero importante plantear en esta presentación. Los planes de estudio, bueno, también los planes de estudio, por ejemplo, aquí marco a la UNAM, eh, a la UNAM okay. como una de las la universidades que tiene más. Sí. Sí, sí. Disculpe que lo interrumpa, creo que no está avanzando la presentación. Seguimos en la portada. Ah, a ver, déjenme déjenme poner, show screen. ¿Ahí la ven? Sí, listo. Eh, bueno, el, el, déjenme regresar. Entonces, los planes de estudio en la UNAM, aquí está marcada la UNAM, que es una de las, es de las universidades con mayor cantidad de semestres y con la mayor cantidad de crédito en las instituciones públicas. ¿sí? No así, no es muy diferente de los 438 créditos que tiene el Politécnico. ¿no? Los 518 créditos que tiene la UAM, etcétera, son, son carreras de alta demanda. Las universidades privadas esencialmente se, se reparten en nueve semestres con distintos créditos, con distintas opciones. Pero también son universidades, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de la República Dominicana, la Nahuac, la Osalle, etc. ¿No? Son universidades de, las, de, de alto prestigio aquí en el país. Y evidentemente también están muy saturadas estas carreras. Son de alta demanda. Entonces, la primera reflexión es, bueno, pues existen 45 instituciones de educación superior con programa acreditado de ingeniería biomédica. Y que todas ellas tienen alta demanda de ingreso, Una duración relativamente alta, al menos de cinco años. Si se retrasan en una materia, implica una, un retraso, a lo mejor un poquito de, de medio año de, o hasta de un año, ¿no? la, la duración es relativamente alta. Y son, son carreras, es una carrera que es muy demandante en tiempo y en dedicación. Por lo tanto, bueno, la competencia laboral, la competencia, existe mucha competencia laboral, dado que existe un, un, una cantidad... Eh, Suficiente de, de no, no, no suficiente para el país, pero sí una gran cantidad de egresados en, en, en esta rama, en esta carrera. Entonces, bueno, uno de los consejos, ¿no? Pues es que hay que empezar a, a trabajar en el egreso, hay que empezar a trabajar en el egreso incluso desde antes de iniciar la carrera, ¿no? Y esto los decimos mucho a los chicos que están, que quieren ingresar en el seminario de, de ingreso a la carrera, pero eh, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Como para tener una plataforma y poder visualizar. No es, no es difícil, no es complicado, pero hay que estar muy bien, eh, hay que tener muy bien puestos los pies sobre la tierra en términos de que cuando egrese, ¿cuáles serían las perspectivas laborales en las, que además cambian en, en esta carrera? ¿Dónde trabaja un ingeniero eh, biomédico? ¿Dónde trabaja? Bueno, pues existen muchos reportes acerca del campo laboral de un ingeniero biomédico. no eh, Algunas cifras eh, que mencionan es, esencialmente están distribuidos en, en hospitales públicos, 18%, privados, 26%. De los egresados de las carreras de ingeniería biomédica, el 1% se va a los posgrados. Pero prácticamente el 55% se va a empresas de servicio, venta, asesoría, consultorías, y todas estas empresas que tienen que ver con el manejo de tecnología médica. Entonces, vean cómo el 55% del campo laboral de un ingeniero biomédico recién egresado está en, en las empresas, ¿sí? O sea, la mayor parte se va a las empresas. a Hacer mantenimiento, servicio, distribución, venta, consultoría, etcétera, de sistemas que tienen que ver con tecnología médica. En México la realidad es que los números no son tan, no son tan malos, ¿no? En México eh, somos el octavo país que más dispositivos médicos exportan, ¿no? Estamos... Está Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, China, y de acuerdo a este reporte del 2015, México es el país que exporta, es el octavo país que más exporta dispositivos médicos. Esencialmente los exporta hacia Estados Unidos. En México tiene una tasa de crecimiento en, este, en estos años anual sostenida del 6.2%, o sea, cada vez va creciendo más la exportación, y es el principal exportador hacia los Estados Unidos. Existen clústeres muy perfecta, perfectamente identificados en el, en el norte del país. Uno de ellos es el clúster de Baja California. El de Baja California alberga muchas, muchas eh, eh, empresas, muchos, el sector privado en Baja California, pues, eh, tiene sus, sus armadoras, tiene sus plantas allá, eh, Siemens, Metronic, Metline, etc. Existen muchas plantas estratégicamente localizadas en el norte de México, pues, por la vecindad que se tiene con Estados Unidos. El, en un reporte del 2014, los equipos, que, los dipos, dispositivos médicos que más se exportaban a, hacia Estados Unidos eran instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Esto abarca alrededor del 76%, o sea, muchos productos, muchos dispositivos médicos en esas áreas, el 76% prácticamente se está exportando. Algunos otros como a, a, a, artículos y aparatos de ortopedia, 10.3%, etc. Esencialmente, Tecnología médica que se está exportando hacia México cae en esos rubros, 76%. ¿sí? Y esto, además, viene creciendo sostenidamente. Las exportaciones en gris oscuro son mucho más altas que las importaciones. Es decir, que la balanza comercial es positiva hacia las exportaciones, fue positiva hacia las exportaciones en el año del 2006 al, al 2000, 2014. Y esto representa millones de dólares. ¿no? O sea, vean cómo cada... Es, 2014 habría que tener las cifras para, para actualizadas, pero evidentemente somos un gran exportador de dispositivos médicos. Esto, eh, bueno, pues trae eh, diferentes eh, empresas que han, se han establecido, les decía yo, eh, estratégicamente en el norte de México, pues donde tienen, donde están los clusters importantes, donde están las armadoras, donde están, eh, digamos, eh, la parte de las plantas pero muchas de estas eh, empresas tienen sus oficinas en el centro, y en, eh, eh, por ejemplo en Guadalajara y en el centro en el Estado de México, etcétera. Entonces aquí están las plantas, pero acá están las oficinas. Entonces en la Ciudad de México hay muchas de estas de estas empresas tienen sus oficinas de ventas, de consorcios, etcétera. ¿no? Santa Fe tiene una gran distribución de empresas de equipo médico en, en, en la región de aquí en, en, en la región de Santa Fe, no, en, en la Ciudad de México. Entonces bueno, ¿a qué nos lleva esto? Eh, Ev evidentemente, el desarrollo, la exportación de dispositivos médicos es un campo laboral muy amplio, ¿no? muy amplio, y afortunadamente va creciendo. México es el exportador, el mayor exportador hacia los Estados Unidos, ¿no? por lo tanto, eso requiere mayor demanda de especialistas que conozcan de gestión, administración, evidentemente del diseño y fabricación de dispositivos médicos va a haber, hay mayor demanda de ingenieros en sistemas biomédicos. Pero una cosa importante es diferenciar entre la manufactura, hacer, eh, fabricar, eh, ensamblarlos, hacer el diseño. ¿no? Eh, México, por ejemplo, es un gran exportador de autos, pero esos autos no se diseñan en México, o a, a todavía no se enseñan a, a, a nivel de, de, de gran escala. Entonces... Bueno, es un paso que es, es algo, es un reto, ¿no? A ver, tenemos que empezar a empujar que no nada más se haga, que no nada más exporte, sino que los dispositivos médicos se empiezan a diseñar aquí en México. El diseño de dispositivos médicos por empresas eh, mexicanas o por, por empresas, esencialmente va a tener un, mejores beneficios hacia los profesionales que se dedican a esto. La competencia laboral, pues es elevada, ¿no? Y estas empresas cada vez requieren especialistas que estén mejor entrenados, mejor capacitados, y en esencia, lo que requieren es que se puedan adaptar más fácilmente a este campo laboral, que tengan disponibilidad para viajar, que tengan disponibilidad de movimiento, de, de tiempo, que puedan viajar de forma flexible entre la Ciudad de México, el norte de México, a otros países, etcétera. Entonces, la competencia laboral es, es, es elevada, ¿no? Ya hablábamos por las instituciones que están egresando ingenieros biomédicos, pero además también porque existe gran demanda de, de las empresas en contratar ingenieros, eh, ingenieros biomédicos. Y entonces, eh, una reflexión es, bueno, pues si ya estás en la carrera, si ya estás en, en este campo laboral, pues empieza a identificar cuáles son las áreas laborales en las que te gustaría trabajar, ¿no? en hospitales públicos, privados en el sector de investigación o en esta otro 55% que tiene que ver con eh, empleos en empresas, en industrias que tenga que ver con tecnología médica. Una de las preguntas muy comunes que hacen los, los, eh, los ingenieros que, están, que quieren egresar es... Eh, pues, ¿cuántos dispositivos médicos se han hecho en las universidades? ¿no? Y es muy común esta pregunta por aquellos chicos que quieren ingresar. ¿no? Aquí en la UNAM, ¿cuántos dispositivos médicos se han, se han hecho? O en otras universidades, la UAM, ¿cuántos dispositivos biomédicos, dado que la UAM y la Ibero son las universidades que tienen eh, más años con un plan de estudios acreditado, cuántos dispositivos han hecho? Y esa es una, una respuesta eh, que, que amerita una reflexión. Punto de vista de la universidad, por ejemplo, los ingenieros, eh, los académicos y los ingenieros aportamos valor al desarrollo de dispositivos mm -hmm. médicos, pero no es un aporte completo, ¿no? Y vale la pena hacer un contraste. La visión clásica del proceso para desarrollar dispositivos médicos es que, por ejemplo, los investigadores pues pueden definir el problema, pero desde su punto de vista, ¿no? O desde el punto de vista de sus publicaciones. Eh, Podemos conocer perfectamente los requerimientos de ingeniería. ¿Qué requerimientos requiere? ¿Cuáles son los requerimientos mecánicos, eléctricos, de biocompatibilidad, de programación, etcétera? Y evidentemente tener pues, muy claras las especificaciones. no ¿Cómo va a estar operando? ¿Cuál va a ser la sensibilidad de ese instrumento? qué precisión va a tener? ¿Cuál va a ser el ancho de banda? Etcétera. Entonces, las cuestiones técnicas perfectamente pueden quedar definidas en, en, en el ambiente universitario y es en donde más... Eh, aporte tiene la una universidad, ¿no? las universidades tanto públicas como privadas, pero ¿por qué no salen demasiados dispositivos médicos que realmente las universidades tienen capacidad de hacer? ¿Pero por qué no salen al mercado? Bueno, porque falta la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda es, si ya se está aportando valor por conocimiento, hace falta aportar valor desde el punto de vista del mercado o sea, ¿cuál es la necesidad real del mercado? ¿Qué beneficios aporta ese conocimiento o ese, ese dispositivo médico al mercado? Muy importante, ¿cuál va a ser el modelo de negocios? Porque el desarrollar esa tecnología cuesta. Y entonces, para llevarlo al mercado, tiene que haber un modelo, un modelo de negocios. ¿Cuál va a ser el vehículo para llevarlo? Entonces, esta es la, la, la, la desde el punto de vista de algunos colegas con los que he platicado y que me han compartido esta información y que, consi y que concuerdo con ellos, es, pues sí, en la universidad. Perfectamente aportamos valor desde el punto de vista conocimiento, pero necesitamos generar alianzas. Se están generando, necesitamos trabajar más en las alianzas con las empresas de dispositivos médicos que conocen cómo se mueve el mercado, que conocen cuáles son los beneficios, que tienen perfectamente muy bien definidos los modelos de negocio, que saben cuáles son los vehículos necesarios para llevar ese conocimiento hacia el mercado. Entonces, es ahí donde. Esta parte en México no está necesariamente bien desarrollada. Algunas universidades no, es, no, no lo tienen bien desarrollado. Es decir, desde el punto de vista de, de, del desarrollo de dispositivos médicos, se pueden, en la universidad, definir los problemas y crear beneficios específicos. Pero, pero además de ello, necesitamos realizar pruebas de concepto. El realizar pruebas de concepto ya involucra salir a algún hospital, a hacer validaciones, a construir prototipos detallados y ejecutar pruebas clínicas, ya sea tipo alfa o tipo beta. Estas pruebas clínicas necesitan procesos regulatorios, necesitan procesos de buenas prácticas, etc. Después de esas pruebas, eh, clínic, pre, eh, de esas pruebas alfa y beta, se necesitan hacer pruebas clínicas y precomercializadoras. Y esta fase, jóvenes, esta fase es muy costosa. ¿sí? Es muy costosa realizar pruebas clínicas y precomercializadoras. Hay que hacer un diseño, eh, un diseño retroalimentado y generar una patente, pre, eh, preferentemente en una, una PCT. Y hay que generar la documentación necesaria para hacer la transferencia del conocimiento. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta gráfica cuánto dinero hay, pues estos primeros pasos perfectamente eh, con Acid ha generado eh, la, las, los recursos o había generado, porque, porque los, los programas pay los programas PAY creo que han quedado suspendidos, pero había, había recursos para generar hasta estas pruebas. Sin embargo, cuando ya se realizan pruebas clínicas y comercializadoras, este es el conocido valle de la muerte en todos aquellos que se dedican al diseño y comercialización de dispositivos médicos. O sea, es aquí cuando más dinero hace falta, porque se necesitan hacer pruebas, pruebas perdón, y estas pruebas clínicas y precomercializadoras pre son muy costosas. Se gasta mucho dinero en hacer estas pruebas. Si ya bien se puede tener un prototipo eh, eh, funcional, evidentemente falta hacer las pruebas. Y en esta parte es donde se han quedado la mayor parte de los dispositivos médicos, al menos, que yo conozco aquí en México. Y el salir de esto es, es el valle, es, entrar aquí es el valle de la muerte. Porque si no hay dinero, evidentemente esto no va a llegar a, un buen, a una buena conclusión. Entonces, es aquí donde se requiere generar alianzas con el sector productivo, con estas empresas que conocen el mercado, que conocen el beneficio, que tienen un modelo de negocios y que conocen el vehículo para salir de este valle de la muerte e impulsar que un dispositivo médico salga al mercado. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta que como ingenieros en sistemas biomédicos existen muchas fases en el desarrollo de dispositivos médicos. La existe la fase de desarrollo, que es generar el concepto, qué se va a desarrollar, generar un prototipo viable Generar un prepiloto, un pre ¿no? un, pre un, pre un dispositivo eh, que haga pruebas pil piloto, un desarrollo de pruebas prepiloto, un piloto de las pruebas de y una producción. Pero esa es la fase de desarrollo. Pero además tenemos que involucrarnos también en la fase de del diseño. Cómo se planea el dispositivo, cómo se va a construir el dispositivo. Ya no hablamos de prototipos, sino del dispositivo del desarrollo de procesos de manufactura, que tenga buenas prácticas de manufactura, la construcción del prototipo para pruebas y la construcción del de, de prototipo dispositivo para la venta. Es distinto, cada una de estas fases es distinta. Y además, están muy conscientes de que, se van a, que en cada uno de ellos se tienen que realizar pruebas o estudios clínicos. ¿Quién se va a encargar del desarrollo del plan clínico, de los estudios piloto, de los estudios de seguridad, estudios pivotes? Y estudios de postventa y de y mercado. Entonces, estas fases se entremezclan, jóvenes. Se entremezclan, eh, depende del prototipo, depende del dispositivo médico, pero se entremezclan y, y se pueden desarrollar incluso en, en el mismo tiempo. Entonces, vean por qué es costoso generar un dispositivo médico. Además, el proceso regulatorio. El proceso regulatorio es bien importante conocerlo porque la investigación básica y el descubrimiento, esencialmente lo que hacemos en las universidades, Puede ser, no necesariamente tiene que ser un proceso regulado. Sin embargo, cuando ya se va a crear el dispositivo, hay que seguir estándares, estándares muy específicos, por ejemplo, de la norma IEC 60601, para la creación del dispositivo. Para el desarrollo de pruebas preclínicas, tenemos que tener en mente las buenas prácticas de laboratorio para las pruebas clínicas, las buenas prácticas clínicas, todo lo, todas las regulaciones que tienen que ver con las buenas prácticas clínicas. Y cuando ya se generan los dispositivos médicos para la comercialización, hay que seguir toda una regla de buenas prácticas de manufactura. Entonces, es relativamente, es muy complicado. ¿Qué necesitamos los ingenieros biomédicos saber? La normatividad. La norma, las normas oficiales mexicanas relacionadas con el desarrollo de dispositivos médicos que estuvieron muy de moda ahorita, en la, que están muy de moda ahorita en el desarrollo de la pandemia porque se generaron ventiladores. Pues la NOM 241, la, la NOM 240, ¿sí? Todas estas normas oficiales mexicanas que tienen que ver con las buenas prácticas de fabricación, de tec tecnovigilancia, de etiquetado, de, de criterios de investigación en seres humanos. Eh, las guías de farmacovigilancia. Las guías para la integración del informe de tecnovigilancia. Generar un informe de tecnovigilancia es sumamente, eh, es, un, es un trabajo realmente amplio. Existen las guías nacionales para la integración y el, el funcionamiento de los comités de ética en investigación. ¿no? Todo esto tiene que estar bajo la norma y bajo el visto bueno de un comité de ética e investigación. Lineamientos de, de, la, de las buenas prácticas clínicas que establece COFEPRIS, las normas de buenas prácticas clínicas, eh, buenas prácticas del laboratorio, la farmacopea y las ISO, las normas internacionales que tienen que ver, por ejemplo, la ISO 13485, que tiene que ver con un sistema de gestión de calidad aplicable para dispositivos médicos. La ISO 13485 es una norma que se debe de generar incluso desde la concepción del prototipo. La, el sistema de, se debe de asegurar la calidad del desarrollo del dispositivo médico desde antes, de, mucho antes de que se construya. Eh, evidentemente tiene eh, todo lo que tiene que ver con estudios clínicos, con dispositivos médicos, la ISO 14655, la IEC 60601 que tiene que ver con toda la seguridad eléctrica. En fin, son un conjunto de normas, reglamentos, guías, lineamientos, etcétera, que tenemos que tener muy en cuenta y que evidentemente hay que ir cumpliendo para que un dispositivo médico salga al mercado. Eh, también es muy común que, eh, bueno, eh, con ACID esencialmente a nivel internacional también en la FDA se clasifica el nivel de maduración tecnológica. Entonces los famosos TRL son los niveles de maduraciones tecnológicas y es una escala de medición que se usa para evaluar o medir el nivel de madurez de una tecnología en particular. Cada proyecto tecnológico es evaluado frente a los parámetros de cada nivel tecnológico y es asignado una clasificación basada en el progreso, en la evolución del, del proyecto. Consta de nueve niveles, y aquí están los niveles de maduración. El 1 y 2 tienen que ver con el desarrollo de la inversión, de la invención, perdón, desarrollo de la invención, los niveles 1 y 2. Y estos son los niveles más básicos, ¿no? Desde la investigación básica hasta la investigación de laboratorio. La validación del concepto, si un dispositivo está en un TRL 3 o 4, que quiere decir que están en la validación del concepto, y quiere decir que están en una prueba experimental del concepto en un laboratorio o una validación tecnológica a nivel laboratorio. Los nivel 5, el nivel 5 es cuando ya se, se empieza a desarrollar el prototipo. Ya tiene, se tiene un prototipo y es una tecnología validada en laboratorio, pero en condiciones de un entorno relevante. O sea, se, están, se han hecho pruebas en un laboratorio y se tiene un prototipo funcional que ya cumple pruebas en un laboratorio relevante. ¿Sí? Es, es un nivel de maduración tecnológica 5. En este, aquí empieza el Valle de la Muerte, la producción piloto y demostración. Hay que demostrar en los niveles 6 y 7 que la tecnología es relevante en, en, en otro ambiente, ¿no? Esa es la demostración tecnológica en un ambiente relevante. Hay que desarrollar el producto, hay que demostrar que el prototipo a nivel sistema en un ambiente operativo real, ¿no? O sea, llevarlo clínicamente a la realidad, llevarlo clínicamente al quirófano o a donde se tenga que llevar. Y entonces, estas pruebas son, aquí les digo, se empieza el Valle de la Muerte, después empieza, eh, una vez que se salva esto y que se cumplen con todas las reglas, normas y lineamientos, que este es lo más tardado, entonces ya se em empieza con la etapa de introducción inicial al mercado. Se desarrolla el producto, un sistema, que ya es un producto, un sistema completo y evaluado, y en la etapa 9, un sistema con un TRL 9, es una prueba, ha pasado, es un dispositivo que ha pasado, eh, eh, con éxito las pruebas en un entorno real. Entonces, vean, en la cantidad de tiempo, y además, si a esto le agregamos un mapa de las regulaciones, ¿sí? las regulaciones que hay que ir cumpliendo en cada una de estas etapas, cada una de estas etapas. entonces, bueno, a, esto hace que el desarrollo de dispositivos médicos no sea ni rápido, ni barato, ni económico eh, en, en muchos casos. Eh, les quiero compartir eh, una reflexión que hace, la manera de reflexión, de, para poder resumir esto, pues eh, el doctor Emilio Sacristán eh, es, es, eh, fue eh, premiado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017 en el campo de innovación y diseño tecnológico, específicamente en dispositivos médicos. Y rescato esta, esta, esta reflexión porque refleja muy bien en México en dónde nos encontramos o dónde nos podríamos encontrar y hacia dónde deberíamos de, de seguir. Entonces, la, la voy a compartir. Y mi motivación es justamente, no nada más hacerlo yo, pero mostrar que se puede hacer y estimular a otros que lo hagan. Eh, yo creo que mi motivación principal para lograr hacer inventos que se usen en la práctica es más que nada mostrar que sí se puede y estimular a otros que lo hagan. un momento de estabilidad de, de que el investigador no puede participar en nada este, que tenga empresarial o que tenga un fin de lucro, pero eso está en contradicción con nuestra misión de apoyar el desarrollo económico. Y el problema aquí es que el investigador científico que desarrolla nuevas tecnologías, si no se involucra en la transferencia de la tecnología, esta tecnología no tiene ningún futuro, no hay manera. Entonces es muy importante que el investigador se participe en lo que en otros países le llaman la, la investigación translacional, es decir, cómo convertir ese conocimiento puramente académico en algo práctico para la sociedad. Para mí se me hace la peor eh, posible malgasto de inversión en investigación y de desarrollo de la. la a la sociedad se guarda en un cajón y se cierra y nadie se beneficia. O se todo a lo mejor el, el investigador que sacó sus publicaciones y está reconocido por el SNI. Pero, pero eso y, y eso a quién sirve. Este tiene que haber mecanismos para hacer que, que el conocimiento científico que desarrollamos pueda generar beneficios económicos y sociales a la, a la comunidad. Es así mi misión y es lo que estaba tratando de hacer y esto es uno muy importante es que se requiere una cierta visión por ejemplo el corazón artificial nos tomó más de 10 años de que empezamos a trabajar en el proyecto a que pudimos hacer el primer implante si los tiempos son unos 10 años de sobre todo donde vivimos casi casi los sexuales, muy difícil pensar. Y en este país implicada, pues muchas veces, este, yo lo he hecho muchas veces, yo he pues, puesto en mi bolsillo mucho dinero para apoyar mis propias ideas, porque sé que nadie más de fuera va a querer apoyarlas. Porque, porque a veces uno se, se topa con, con barreras muy fuertes y uno de veras tiene que tener eh, la tenacidad de decir, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Bueno, son reflexiones, en, insisto, en el desarrollo profesional que hay que tener muy en cuenta, Jones, ¿no? que debemos de considerar, que me parecen muy importantes rescatar, pues para tener una visión a largo plazo y poder realmente impactar en el desarrollo de dispositivos. Y, Entonces, respecto a, y ya para terminar, respecto a las competencias que me parecen muy importantes que deben de, de, de fortalecer los estudiantes. Los que, acaba, los que están estudiando ingeniería biomédica, ingeniería en sistemas biomédicos, pues, eh, y muy importante es la preparación académica. En muchas partes, eh, para poder continuar con sus estudios, para poder continuar con su desarrollo profesional, la parte académica es muy importante, pero también muchas otras, muchas otras competencias, como la capacidad de análisis, orientación a resultados, liderazgo, innovación, flexibilidad, trabajo en equipo, en fin. Todas esas que se les han denominado las habilidades suaves, esas habilidades suaves son muy importantes y es muy importante seguirlas fomentando en sus estudios en la universidad. Una de las cosas que se ha definido, que cuál es, digamos, eh, la, la búsqueda de empleo, la búsqueda de empleo esencial, esencialmente se divide en tres fases. Es qué puedo hacer, prácticamente qué puedo hacer y entonces eso define que puedo tomar prácticamente cualquier empleo qué es lo que mejor estoy capacitado para hacer ¿Y qué, es, y qué es lo que sé perfectamente que quiero y que puedo hacer. ¿No? Entonces, este es el filtro, digamos, eh, que deberíamos de reflexionar antes de salir en, a, a buscar un empleo. ¿no? Me gustaría que todos los que van a egresar, los que están, ya egresaron de sistemas biomédicos, conocieran exactamente qué quieren y qué pueden hacer. Y entonces, ahora sí, buscar, un, buscar ese empleo. Y evitar que el empleo nos busque a nosotros. Sí. Eh, y, por ejemplo, bueno, pues la, para, la, para esta, para esta por, por ejemplo, este es, este es eh, un anuncio de un empleo para un perfil de un ingeniero clínico. Es la edad, 24 o 35 años, con conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico. Otros requisitos, inglés, intermedio, usar office, etc. Aquí son los, los conocimientos básicos. Les piden experiencia, dos a cuatro años de experiencia en, equip en, en equipos como hemodinamia, ventilación, etcétera. Y de estas habilidades son muy específicas las empresas porque quieren que sean organizados, trabajo en equipo, responsabilidad, solución de problemas, sentido de urgencia. Las empresas, el área de recursos humanos en las empresas le da mucha, pondera mucho estas habilidades jóvenes que tienen que ver con las habilidades suaves, ¿no? Que les había mencionado. Este es otro perfil para ventas, para venta de equipo médico, conocimientos básicos, ¿sí? Pero orientación a resultados, análisis, interpretación de la información, negociación, responsabilidad, iniciativa, gusto por las ventas, etc. Y entonces nuevamente caemos en esas habilidades suaves que ponderan mucho las empresas que están contratando ingenieros en sistemas biomédicos. Bueno, por reflexión, hay que comenzar a capacitarse desde ahora, ¿no? Hay que capacitarse, pero también adquirir experiencia en las habilidades suaves, que también son las que son, nos evalúan cuando buscamos un empleo. ¿sí? Eh, ¿Cómo empiezan? Bueno, aquellos que están estudiando, cuiden mucho su promedio. Identifica qué te gusta, es muy importante saber qué te gusta y también es igual de importante saber qué no te gusta para hacer ese filtro hacia la mejor. Empleo. Prepárate para... Pide ayuda para la entrevista de pago. Es muy conocido en la práctica. Entonces, hay que empezar a trabajar en la búsqueda de trabajo. Siempre fortalece habilidades suaves. Y eso se da mucho en el ambiente universitario. No tenemos un curso de habilidades suaves, pero todos los cursos tienen que organizar tiempos y actividades, dar prioridades, crear hábitos de estudio, hacer trabajo colaborativo, enfocar esfuerzos, respetar, tolerar, fluir, permitir que asesoren, etcétera en particular a los estudiantes de ISB, yo les recomiendo mucho que identifiquen, por ejemplo, todo esa, que, que, que sean muy claros en identificarse como estudiantes UNAM, la identidad que da la UNAM como estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Generemos también esa inercia para tener esa misma identidad como, como egresados del Departamento de Ingeniería y Sistemas Biomédicos. ¿Por qué? Porque los que están egresando ahorita van a jalar a los que vienen acá. ¿no? Y si tienen una empresa bien, van a jalar a sus colegas del mismo departamento si es que han fortalecido estas habilidades que les, que les, que les mencioné. Eh, eh, y también a los que están por egresar o a los que están por entrar, pues, dense oportunidad de ser asesorados. ¿no? Es muy importante que encuentren esta parte del tutor o el colaborador o el mentor, ¿no? esta figura de mentor que les permita eh, orientarlos desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de estudios, etcétera, pues denle la oportunidad, o dense la oportunidad también de ser asesorados. ¿no? No, no, no quiero decir con eso que le van a dar todo el trabajo al tutor, sino que estas preocupaciones, estas, eh, estos enfoques, ahorita en, en, durante la pandemia eh, hay mucha eh, tutoría, mucha mentoría, porque el campo laboral cambió drásticamente. Las empresas dijeron no vamos a contratar para gente que esté en campo, sino gente que haga home office están contratando perfiles particulares de organización de colaboración de orientación a resultados para que empiecen a eh, trabajar y hagan trabajo en, en casa sin necesidad de desplazarse bueno eh, por el tiempo aquí le voy a aquí voy a detener la presentación pero quisiera pues responder si es que tuvieran alguna pregunta duda o comentario les agradezco mucho su, su, su atención. Quedo atento. Muchísimas gracias doctor por su ponencia estuvo bastante interesante son temas que como usted menciona a veces no no, no ahondamos demasiado durante la carrera no eh, bueno también queríamos mencionarles a todos los que nos ven para los que aún no estén enterados eh, durante esta semana se está haciendo la apertura oficial del capítulo estudiantil de IEEE, eh, específicamente en la rama de EMBS, que es Engineering in Medicine and Biology Society. Y, bueno, se está abriendo el capítulo estudiantil de parte de la UNAM, y el doctor Luis Jiménez es quien será nuestro asesor del capítulo. Entonces, eh, para los que aún no nos sigan en redes sociales, los invitamos a que lo hagan, estamos en Facebook. Y en Instagram también, como iee.mbs. -E -E eh, y bueno, no sé si quiera dar algún mensaje respecto a la apertura del capítulo o en general eh, sobre la triple E, la experiencia que tiene eh, siendo parte de, de esta agrupación. Y me parece que ya lleva varios años ahí, ¿no? Entonces, algún mensaje que quisiera dar respecto a la apertura del capítulo. Eh, bueno, pues la verdad es que eh, mostrarles mi, mi, mi felicitación a todos ustedes que han eh, decidido eh, liderar esta inserción a un capítulo de la MBS, ¿no? De la IEEE MBS. La, la, yo soy miembro de la IEEE MBS desde el 2003, ¿no? Desde que era estudiante. Eh, y, y la verdad es que eh, eh, la capacidad que tiene esta sociedad para generar y para proye hacer proyecciones internacionales es muy amplia. Yo lo recomiendo mucho porque, porque además de que es de muy bajo costo, bueno, relativamente bajo costo, para los estudiantes les genera muchas oportunidades. Unas de ellas son eh, descuentos importantes en la asistencia a congresos. Ahora se están generando, igual que aquí en la UNAM, eh, capítulos en muchas otras partes del mundo. Y con esto de la pandemia, estos capítulos han interactuado de, de forma muy cercana. Eso abre, eh, eso abre la posibilidad de que ustedes interactúen con gente que está estudiando lo mismo que ustedes, que tienen las mismas preocupaciones de campo laboral, de desarrollo profesional probablemente, pero en otras partes, ¿no? En Estados Unidos, o probablemente que puedan hacer intercambios de conocimientos y no sé, más adelante a lo mejor físicamente puedan ustedes estar eh, trabajando con ellos en otras partes del mundo. Las, la sociedad de la MBS a nivel mundial es muy fuerte, tiene un alto impacto, una alta penetración. Una de las características importantes es que viene ahorita el Congreso en el, el próximo año, en el 2021, viene el Congreso de la IEEE MBS, va a ser aquí en Guadalajara, México. Aquí en Guadalajara, México, y, y eso como estudiantes y como socios de la MBS les, va, les brinda oportunidades muy amplias de colaboración. ¿no? Entonces ya quisiera primero felicitarlos, eh, por, esta, por esta capacidad de liderazgo para este capítulo desearles la mejor de las suertes no es sencillo, ¿no? muchos de estos capítulos eh, tienen que sortear muchas dificultades, eh, pero yo estoy seguro que con todo ese todo esa, ese, ese impulso y ese respaldo que tienen con los capítulos que, que ya existen aquí en la UNAM entonces van a llegar eh, van a consolidar muy bien esta, esta, este capítulo de la MBS Felicidades, de verdad, lo mejor. Y como su asesor, evidentemente, se compro, es, tengo mucho gusto en ser parte de, de, este, de, esta, de este proyecto, pero evidentemente eh, necesitamos trabajar, necesitamos trabajar, invitar a más, hacer más difusión, pues, para fortalecer este capítulo. ¿no? Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias como por las felicitaciones. Eh, como les comentamos, pues, nosotros apenas estamos... Estamos abriendo, pero el capítulo ya está conformado. Actualmente tenemos 12 miembros, me parece. Eh, y bueno, quienes eh, quienes también estuvimos participando en la, en la elaboración de, de este evento, ¿no? Como, como ustedes pueden ver en los, en los banners de, de todo el evento, es en colaboración del Departamento de ingeniería y Sistemas Biomédicos, junto con SOSBI, junto con el capítulo de la IEEE, junto con el capítulo estudiantil de SOMIP. Entonces... Eh, bueno, este sería como nuestro primer evento en el que participamos como parte del capítulo estudiantil, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas que hicieron en el chat durante la conferencia. La primera sería, ¿qué esfuerzos está haciendo la UNAM o incluso la Facultad de Ingeniería por impulsar los proyectos que se desarrollan a que avancen en la etapa comercial? Esa es una pregunta bien interesante. Específicamente en la UNAM, a mí me ha, me ha tocado participar en el desarrollo de, de proyectos que tengan que ver con la atención a la emergencia sanitaria derivada del covid La UNAM ha destinado un sinnúmero de recursos económicos eh, de, de, de, de humanos para apoyar, ¿no? seguramente ustedes los han visto, todas estas actividades que ha organizado la UNAM para apoyar en todas partes. Pero específicamente eh, so, somos parte del de, de, de, de, de departamento, varios profesores, eh, liderados por el maestro Serafín Castañeda. Y somos parte de un proyecto que recibió un presupuesto de 6.5 millones de pesos y dentro de eso está el desarrollo de un ventilador mecánico y de un sistema que sea capaz de detectar de forma no invasiva, evidentemente sin contacto, a el, eh, pacientes que tengan, sujetos que tengan, que sean, eh, probablemente tengan eh, COVID, ¿no? sean portadores del de SARS-CoV-2. Entonces... Eh, la, la UNAM está, eh, ha hecho un impulso realmente muy importante y significativo, digno. Yo creo que es la única universidad que está generando, bueno, no sé, desconozco, pero yo creo que es una de las que más dinero está invirtiendo para esta generación del concepto. ¿no? Que, que quede muy claro que en esta generación del concepto, en este desarrollo del prototipo, eh, la UNAM ha apoyado. Necesitamos generar las alianzas y en esta pandemia se han visto muchas alianzas entre universidades y el sector privado para que este prototipo se vaya a la etapa comercial. Y, y ellos tienen el vehículo para generar eso. Eh, la UNAM está eh, específicamente para este desarrollo del ventilador. El, el maestro Serafín Castañeda les puede dar más, más información, pero está, está generando eh, sinergias con compañías, con empresas en Querétaro eh, que pueden y que dan, dan el soporte y que pueden hacer estas pruebas de validación, ¿no? Y que se puede llevar al mercado. Entonces, eh, sí es, es muy importante eh, todo el apoyo que ha dado la UNAM para la generación del ventilador, de los ventiladores, porque hay varios prototipos de ventiladores para que la, el apoyo de, de insumos, para el apoyo de, de, de tecnología en, en beneficio de la detección oportuna y temprana del, del SARS-CoV-2, que seguramente el próximo año ya estaremos en esta fase de es pruebas de concepto. Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es de Antonio Lobaco. Eh, bueno, la leo. Doctor, buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitarle por esta enriquecedora conferencia. Es más que evidente su experiencia en este tema. En cuanto a las empresas extranjeras que se encuentran en la región norte del país, ¿sus actividades son únicamente manufactureras o también existen áreas de oportunidad para el desarrollo y mejora de dispositivos médicos? Es la, esa es una de las cosas que sí que me gusta mucho que platiquemos, que reflexionemos, porque los, el diseño de dispositivos médicos no se está haciendo en México, jóvenes. Y es una de las cosas que es, bien, es muy clara. O sea, se hace algunas sugerencias, algunas modificaciones, pero esencialmente el diseño de dispositivos médicos viene del extranjero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues impulsar esa área. ¿no? impulsar ese desarrollo, generar desde la universidad cursos dedicados u orientados transversalmente, o sea, si, no es, si es de logística, si es de instrumentación, de mecánica, no importa, que todos deben la parte de diseño, de diseño de dispositivos médicos para fortalecer esas áreas. En México hay muy grandes y muy buenos diseñadores, solamente que hace falta, eh, no es que no se esté haciendo, sí se está haciendo, pero se hace muy poco. Hay que generar más... más eh, actividades que potencialicen el, el, el que nos consideren como diseñadores, ¿no? Nuestros grandes diseñadores, que hacen las empresas? Ah, este diseñador, esta persona es muy buena, entonces me la llevo a Alemania y en Alemania se queda a vivir haciendo diseños de dispositivos médicos, ¿no? O me la llevo a Francia, o me la llevo en Estados Unidos, etc. Pero en estas, en, nuestras, en las plantas que tenemos acá, o que se tienen en México, pues no necesariamente se hacen eh, diseños mexicanos. Muchísimas gracias. Y una última pregunta muy rápida. ¿Qué mensajes y recomendaciones les daría a las generaciones más pequeñas de ingeniería de sistemas biomédicos? Esa eh, eh, Sí, miren, fíjense que, que en, en las generaciones que apenas van entrando, si tú estás considerando entrar o si ya estás dentro en los primeros semestres, hay que ubicarnos muy bien, ¿no? Este es un desarrollo, es algo que se cree que se va formando poco a poco y evidentemente te vas formando y te vas enriqueciendo de muchas otras carreras, ¿no? Si tomas medicina con los médicos, tomas electrónica con los electrónicos, tomas áreas de negocio con los de negocios, en fin, se va enriqueciendo eh, de muchas otras carreras. Y es muy común, ¿no? Que dicen, ah, pues me gustó tanto la medicina que voy a darme de baja de ingeniería y mejor me voy a medicina. O voy a darme de, de baja de, de, de ingeniería porque me gustó más el diseño. Es muy común, pero en realidad eh, la, la, la ingeniería... En, en biomédica, en sistemas biomédicos, eh, incorpora mucho conocimiento de las otras disciplinas. Y eso, jóvenes, eso es muy valioso en el momento en que tú egresas. Las empresas buscan gente que tenga una visión multidisciplinaria. Sí, claro, también los egresados, también es muy común que los egresados digan, es que, pues no soy ni ingeniero, no soy ni electrónico, ni médico, ni, ni abogado. ¿no? Sí, pero tienen los conocimientos para otro tipo de carrera, que es una carrera multidisciplinaria. Y las empresas valoran mucho que tengas esta multidisciplinaridad, pero además valoran más que conozcas y que definas el problema. ¿sí? Es muy común decir, bueno, el médico dice, el problema es que no hay ventiladores. Y entonces tú conoces el costo de un ventilador, el proceso de un ventilador, el diseño de un ventilador. Y entonces las empresas dicen, ah, esta persona es muy valiosa porque tiene el panorama más global del problema. ¿sí? Y eso nos hace únicos nos hace únicos en el campo laboral y por eso hay grandes ingenieros biomédicos en empresas muy bien consolidadas, pues porque tienen un panorama muy global, bien exportados. Pero esto, insisto, si estás empezando la carrera o si la planeas cursar, es un proceso de maduración continua y ¿de quién depende mucho? Pues de ti, ¿no? ¿De qué? De tus habilidades, de lo que tú aprendas, no nada más en la parte académica, es muy importante la parte académica, pero en lo que vas creciendo en ti. Tu capacidad de organizarse, tu capacidad de hábitos, tu trabajo colaborativo. En fin, toda esta capacidad toda esta, la tienes que fortalecer porque esa, esa es también muy, muy, muy valorada en, en, en el siguiente paso cualquiera que tú desees tomar. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, pues, por último, queremos volverle a agradecer por haber participado en este evento en conjunto entre todas las sociedades y bueno, de parte de IEEE agradecerles de nuevo por ser nuestro asesor y bueno, pedirles a todos los que nos están viendo que de nuevo les recuerdo que nos vayan a seguir a las redes sociales del capítulo de IEEE y bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias doctor, por su ponencia jóvenes, muchas gracias y suerte, mucha suerte muchas felicidades, felicidades a, todos. a todos, felices, felices fiestas